en la escuela Camila Enríquez antes sí creo que sí eso eso ha sido siempre un problema esa leche reunido con las autoridades del Ministerio de Educación para resolver esa situación no aún ellos eh, precisamente eh, de la escuela fue que la trajeron a la niña si sí, la profesora Ángela Rosario que se encuentra aquí en este momento aproximadamente cuántos niños 14 sí eh, inmediatamente eh, nos comunicaron a la Dirección Provincial de Salud, un equipo de epidemiólogos, del Departamento también de Salud Ambiental. Eh, nos aproximamos por aquí, por el Hospital Mario Fernández Mena de aquí de Senoví, para investigar la situación. La investigación está en proceso, apenas eh, hace eh, unas media hora que llegamos por acá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 ...y dolor abdominal, malestar general... ...se han entendido, la mayoría se han despachado... Está, ...están todos estables... ...ahí está la muestra, tenemos, lo estamos atendiendo. ...bueno, algunos niños presentaron síntomas... ...de mareo, dolor de barriga... ...algunos vomitaron, eh, otros fueron al baño y...